Me voy a ir al mundo deportivo porque ya está con nosotros el más joven de la radio, el más joven del programa Juan Cruz Álvarez Tauro que está con nosotros, querido Juan Bienvenido, ¿ya lo tenemos? ¿Juan Cruz está con nosotros? Sí, querido, ahí está, ahí lo vemos ¿Cómo le va, querido? Bienvenido, buen viernes ¿Cómo lo trata el viernes? Muy bien, muy bien, la verdad es muy bien ¿Te gusta el viernes ya. el mejor día de la semana? Y sí, termina la semana, ya, ya podemos descansar. Aunque estoy de vacaciones, Mayor. Pero bueno. Aunque usted está de vacaciones. Fin de semana se viene el mundo de deporte, está pleno el deporte del fin de semana. Y la verdad que sí, arranca ya la tercera fecha del fútbol argentino a partir de mañana. Y sigue, continúa la Premier League, ¿no? Bien, tenemos fútbol entonces para elegir. Tenemos entonces la fecha del fútbol argentino. ¿La Premier League cómo viene? ¿Usted tiene información de cómo va, cómo estamos? ¿En qué fecha ya sí. estamos ahí? Bueno, primero en la tabla sí. eh, está el Arsenal, le saca una diferencia, creo que de 5 o 8 puntos al Manchester City, que está segundo. Sí. Pero es que es una Premier League particular, uh -huh. porque pasamos de, de, no sé, de que los últimos campeones de Champions, o finalistas sean el, el Chelsea, y ahora que ellos ya están fuera de puestos de Champions y fuera de puestos de Europa League, están décimos y octavos. Mm. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Que se cambió todo? Yo creo que el Chelsea, al despedir a, Tuch a Tuchel, que fue el técnico que le hizo salir campeón de Champions, sí. eh, lo despidió por cuatro o cinco partidos malos al inicio de la temporada, que sí sorprendieron, pero fue el técnico que te salió campeón de Champions. Uh -huh. O sea, un tiempo le tenés que dar para mí. Y uh -huh. además de que se llenaron de fichajes que, aunque son muy buenos jugadores, no cubren los puestos que peor tienen ellos. Claro, claro. Por ejemplo. Y tienen un 9 de área claro, pero claro, tienen un montón de jugadores que puedan jugar de 10, por ejemplo, Joe Félix, Mudrich, eh, no sé, bueno, ahora, eh, Kai Havertz. Y Liverpool yo creo que es falta de confianza, después de la final de la Champions que perdieron, uh -huh. anímicamente están mal, y bueno, la salida de Mané como que influenció en eso, ¿no? Sí. Perder y... a alguien tan bueno en el ataque. Complica. Complica cuando te faltan esos jugadores. ¿Qué pasa ahora con, con Messi? Porque se viene la Champions también. Eh, tenés un Messi que está... No sé si pudiste ver cuando, cuando hizo esas jugadas raras, todos se pegaron un susto bárbaro porque de repente no tiraba el centro, eh, se paró mal, yo dije qué pasó Me iba a decir una mala palabra qué pasó dije con no, con Leo se aseguraban mm. que se trataba de una lesión grave pero después ya salió el parte médico del París sí. y confirmó que es un golpe en el tendón Mirá por vos. lo cual se perde, o sea, estaría dos semanas de reposo y ya volvería el lunes a los entrenamientos sí. solo eso porque vos viste lo viste vos cuando cuando se para sí, mal dije nada mm. es, o sea, es una lesión grave pero según lo que informó el París es un golpe del tendón pero hay que saber Sí. Capaz es más grave y no, no cuento. Claro, que quizás es dos semanas entonces tiene de reposo lío Messi. ¿Se pierde algo, lío con estas dos semanas? ¿Se pierde los partidos? ¿Se, ¿Se pierde algo, lío Messi, con, esto, con estas dos semanas parado? No, no, no, estaría dos Franklin, días dos. nomás. Perdón, ah, dos días. Ah, dos días nada más. Dijeron que le da. Perder, tal vez se pueda perder un partido, pero dijeron que le van a dar dos días de reposo sí. y ya para el para el lunes volveré a entrenar. Mm. Pero no sé si se perderán un partido, no, eso todavía no lo confirmaron. Es una máquina, este pibe. es una es una máquina este Messi, porque para un poco, si te. Sí. Yo, yo pensé más. Bueno, bueno, que se quede de, tranquilo una semana en la casa, que se quede un tranquilo una semana en la casa. Bueno, Juan Cruz, hoy es viernes, ¿qué le recomendamos a la gente para que vea, A ver cómo venimos? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendás en el mundo deportivo? Bueno, para los amantes del fútbol argentino, sí. ya mañana arranca la tercera fecha. Bien. Donde jugará San Lorenzo jugará con Godoy Cruz, Newells jugará contra Defensa y Justicia y sí. Atlético Tucumán eh, jugará su tercera fecha contra Platense. Esos son los partidos que hay mañana del Fútbol Argentino. Bien. Partidos interesantes, pero. Ya, eh, bueno, la Premier League vuelve con todo el sábado, creo que ma bueno, claro, mañana y el domingo, uh -huh. que jugará el Manchester City, juega el Arsenal los que están punteros, digamos que son los que más recomiendo ver para que se decida por fin la Premier League, ¿no? bien La Premier League está ahí a pleno Bueno, vamos a ver entonces, tenemos fecha de fútbol argentino tenemos fecha de, de, de fútbol europeo también, Digo, hay bastante cosas para ir disfrutando de, de, de nuestro deporte eh, y después el resto de los deportes está un poco frenado todo, ¿no? Porque está, arran está como arrancando. ¿El resto de las ligas? Sí, tenés, tenés, por ejemplo, automovilismo. Ah, ¿Cómo sí. lo ves? Está un poco, está medio frenado todo. Así que bueno, vamos a ir viendo de a poco. Vamos a ir viendo de a poco todo lo sí. que va ocurriendo. Bien, ¿y ¿usted ya tiene redes sociales donde la gente eh, lo, lo, lo está empezando a seguir? ¿Tiene, ¿Empezó a pensar en una red social que hable de deportes nada más? Eh... Bueno, red social por sí. ahora tengo solo Instagram, sí. pero es como más personal, no lo uso para hacer nada. Claro, no, pero ya no, estuve no. planeando algo para, para, más, o sea, en uno de esto en este mes, digamos. Eh, más que nada era un canal de Twitch para poder streamear bien, y, bien. y poder contar tal vez cosas que no llegue a contar en la radio por un tema de tiempo. Empezar o a... también un canal de TikTok para informar de forma más rápida una noticia que no me lleve tanto tiempo, por ejemplo. Claro. Claro, empezar, Todo, a, empezar sí, a, a cranear eh. ahí eh, otros desarrollos de los temas, ¿no? Porque por ahí tenemos 20 de jugadores de fútbol que no lo sabemos. Tenemos jugadores que se han quedado fuera de sus equipos. Este último tiempo también hay varios jugadores que se quedaron fuera de los equipos. Y que uno, y uno pregunta, ¿cómo te puedes quedar fuera de tu equipo? Nada, se, ve, se, se vence el contrato, quedas aislado, en tu otro club no te quieren y quedaron ahí varados. Hay varios, ¿eh? Hay varios jugadores que quedaron así. Una excepción sí. del fútbol local podría ser Gatón sí. ...que parecía que San Lorenzo lo iba a colgar porque no firmaba, no firmaba... ...y al final creo, si no me equivoco, firmó para irse en seis meses al Sevilla... ...pero lo van a hacer jugar. no van a hacer jugar, claro. Eso es terrible, ¿no? Hacerte jugar en un equipo, para aquellos que nos estén escuchando... ...cuando sos parte de, de, de, de un equipo, te quedás sin contrato... ...tu otro equipo no te quiere y te, te dejan colgado porque tenés el otro pase a tu club original... Digo, no, sin embargo lo van a hacer jugar Ojalá que sí, porque son varios Vos sabés que me, me avisan, acá me están pasando data en producción Messi con traumatismo en uno de los muslos Como marcabas, vos dijiste Uno de los tendones también No bueno, va a estar jugando mañana eh, ante Mónaco Y estará eh, algunos días sin entrenarse Por ahora, como marcabas Algunos días de descanso Pero va a estar el argentino eh, preparándose eh, Para eh, superar este momento Que tiene con este dolor en el muslo eh, Pero bueno, va a jugar en el PSG que eh, juega mañana, la fecha 23 ya de la Liga de Francia ¿eh? Sí, Ma sí, juega mañana Así mm. que Messi calculo que se lo perderá ese partido Sí, bueno, bueno, pero No pasa nada, no pasa nada Digo, que se recupere, preferir que se recupere ¿Vos escuchaste lo que dijo el hermano de Messi? ¿Lo escuchaste hablar? Sí, lo escuché ¿Qué, qué, qué pensás no sé, sobre eso? Eh, bueno, la verdad que lo escuché y sí, digamos que con la porta No sé si tendrá la mejor relación Igual después pidió disculpas Mm. yo creo que lo dijo más a, a forma de chiste porque estaba con su hijo, creo, haciendo un stream claro. pero la verdad que viste que uno siempre tiene la esperanza de, bueno, Messi que termine el contrato y vuelva al Barça claro, claro. pero si lo contó el hermano lo haya dicho para, para hacer un chiste o no, sea en serio va a estar mm. complicado que vuelva es verdad, terminó pidiendo perdón el hermano disculpa porque eh, criticó al no. presidente del sí, Barcelona sí sea real o no, yo sí. creo que Messi le dijo que no diga nada porque la que vuelva al Barça queda capaz queda medio mal el hermano, no, claro, no tengo idea. Claro, claro, el Pero, tema es ese lo que pasa es que siempre tenés algún familiar que te hace quedar mal, ¿viste? <ríe> no te, o sea, Messi, los hermanos de Messi mejor que no hablen, Juan, mejor que no hablen, Juan Cruz. porque digo, estamos con Juan Cruz hablando, nuestro compañero el más pequeño de, de, del equipo. ¿Qué más preparó, Juan Cruz? Usted es libre de, en este bloque de, de manejar los tiempos, ¿eh? Usted dice, eh, el, el, te quedan seis minutos hasta las once que antes de la pausa. Bueno, yo tenía algunos temas para hablar. Dale. No sé si llega a contar todos, pero bueno. Lo primero que nada es que Scaloni sí. quedó finalista junto a Guardiola y a Ancelotti como para ser elegido para el premio de Best al mejor entrenador del año. Sí. Con, con... Eh, yo creo que lo merece porque por más de que los otros tal vez sí sean mejores por la trayectoria que tiene, ser campeón del mundo con la selección argentina después de tanto tiempo yo creo que te habilita una posibilidad de ser considerado el que mejor año tuvo de los entrenadores. Claro, claro, tal cual es. Tal cual. Bueno, ¿y quiénes son los otros? Tenés ahí a Pet Guardiola y me, no me puedo acordar el otro también que está A Carlos Ancelotti, el del Madrid. Ah, de Madrid. Ahí está. Bueno, tiene muchas posibilidades, me parece, nuestro DT de llevarse eh, el premio. Eh, bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Y esto cuándo se define? Si no me equivoco, se definirá en una semana o dos. Okay. No, no hay, creo que no hay fecha todavía exacta. Okay. Eh, pero sí, en... Ya en poco tiempo se va a definir porque ya tiene que tendría que darse, ¿no? Mm. Yo, creo que se estar... va, yo creo que se le va a dar. Ahora, si se gana ese premio Scaloni, eh, va a seguir siendo técnico de la selección argentina, eso ya Chiquitapia parece que ya, ya está confirmado, eso no hay ningún problema. Después de la sí, sele... sí. ¿Cuántos años tiene eh, Scaloni? Es un, es un DT joven dentro de todo. Es un futuro inmenso, sí, tiene ahora. 42, 43, claro, creo. Claro, ¿no? la verdad, una... es, con respecto a. Le queda un montón de carrera. Claro, claro, tiene un montón todavía por delante. Mirá si se lleva el, el mejor del mundo, el premio mejor del mundo, que lo va a, lo va a posicionar también en ese lugar. Y bueno, ¿qué, ¿qué equipo del mundo no lo va a querer que tener a Scaloni? Y sí, aparte, ya de por sí, lo gane o no, yo creo que ya... No sé si lo quieren todo lo del mundo, pero mm. nadie puede dudar que su trabajo fue impresionante. O sea, claro. en menos de dos años ganó una Copa América le ganó una final al campeón de Europa, que bueno, tal vez se quedó fuera mundial después, pero uh -huh. seguía siendo, fue el campeón y ganó el mundial. Más ni menos que contra el anterior campeón. Entonces claro. yo creo que, que ya su trabajo, lo gane o no, ya es merecido para ser considerado lo mejor este año. ¿Usted qué dice? ¿Lo gana o no lo gana el premio? Para mí sí. Usted dice sí yo también creo que sí. A ver, Martín, ¿lo gana? Somos tres ya que decimos acá que lo gana. Somos tres sí, que decimos sí. que lo gana. Así que me parece que que tiene muchas posibilidades de Escalón y de llevarse este super Premio. ¿Qué más tiene preparado ahí? Bueno, también eh, llegó una noticia de que el Leeds eh, veía como principal candidato a hacer su de a Marcelo Gallardo. Sí. Recordemos que se fue de River en diciembre del anterior año. Pero al final Gallardo, a pesar de que había dicho que lo iba a pensar, decidió rechazar esta oferta. Mm. Según lo que leí, era que Gallardo, por más de que sí estaba contento con la idea de dirigir en la Premier y sabe que es complicado de una... Por más de que sea un técnico con la trayectoria que tiene, uh -huh. sabe que es complicado dirigir a un grande de Europa. Pero él lo que quería hacer era, a partir de junio, fichar de este año, de, de este año sí, por un tema de que quiere él armar el equipo desde cero, porque si fichara ahora tendría ya el equipo armado. Tendría más o menos... Ya... ¿Sí? lo único que tendrá que hacer es poner a los jugadores que él crea en la cancha y jugar. Pero claro, se ve que él lo quiere armar, quiere hacer limpieza, quiere hacer llegadas. Y escucha, eh, Juan Cruz, ¿y estará buscando otro equipo? ¿El muñeco estará buscando otro equipo o que lo llame otro equipo? Yo creo que hay posibilidades. Sí. Todavía no hay nada como concreto, pero hay puertas a abrirse. Por uh -huh. ejemplo, bueno, el Atlético Madrino está pasando un buen momento y aunque el Choro Simeone... Me parece un técnico impresionante. Yo creo que ya los ciclos terminan, como tal vez le pasó oh, a Jordan duro. River. Qué, qué duro lo que dijiste. Este con el Liverpool de Klopp, que sí. de los ocho años que estuvo, siete fue espectacular y este año le está yendo a la raya mal uh -huh. Sí, es verdad eso, es verdad. Bueno, vamos a estar ahí eh, con, con eso. Yo creo que el Muñoz está en búsqueda, está en búsqueda. Si dijo que no a este equipo, yo creo que está en búsqueda eh, de otro equipo. Eh, no sé por qué tengo esa sensación. También tiene que descansar un poco porque lo ganó todo, ¿no? Con sí, lo, lo ganó, ganó todo, en River. Mm. Yo creo que lo que más... Tal vez River, los últimos dos años, por más de que no le fue mal, tal vez no fue tan exitoso como los anteriores años por un tema del desgaste, ¿no? Sí. Yo creo que si algo hace el muñeco muy bien es que le dedica su trabajo el 100%. Entonces, por eso yo creo que le va a ir bien en Europa. Sí. Pues es sí, un sí. técnico muy disciplinado, más allá de lo que sabe de fútbol, ¿no? Sí. Juan Cruz asegura que, bueno, en cualquier momento lo llaman de Europa... A, a, te acordás que lo invitaron a través en, en Arabia Saudita, también lo habían invitado al muñeco para dirigir, pero en este caso asegura, te digo me Juan Cruz y la pegás y te tenés que ir con, te, te mandamos a exteriores directamente a cubrir lo que pasa en Europa, querido te ah, lleve el muñeco te lleve el muñeco, por favor <risa> hacemos un esfuerzo entre todos, lo llamamos Juan Cruz directamente que lo cura al muñe todo lo que va ocurriendo, ¿Qué más le queda antes de irnos a la pausa bueno, eh, lo, que, lo último que me quedaba era, Dale. no sé si ya lo conocían esto, calculo que sí, porque salió muchas noticias que el Manchester City puede sufrir muy, muy duras sanciones. ¿Qué pasó? Por un tema de el tema de eh, un problema económico que tienen desde el 2009 hasta el 2018. Uh -huh. La Premier League eh, estuvo investigando al Manchester City y este año se dieron cuenta de que ocultaban suelos de jugadores de empleados, y aparte eh, también mentían con la cantidad de dinero que ingresaba por los patrocinadores. Digamos que ocultaban mucha plata detrás de traer los fichajes y eso, uh -huh. y rompían el fair play financiero, y lo hicieron más de 10 años. Durante una década, eh, estafando al fisco europeo, esto ¿le, va a ¿le puede llegar a costar que qué sanción le puede caber al Manchester? Hay muchas, pero las tres más posibles sí. son la de... La menos dura, o aunque sea, sigue siendo durísima, pero la que aplicaron con la Juventus, de una sí. reducción de 15 puntos. Sí. Por lo cual ahora Manchester City pasaría a estar segundo a 8 puntos del Arsenal, a estar como hasta más de 20 puntos por claro. debajo. Por lo cual estaría 10, más de 10 escalones abajo. Seguramente, bueno, seguramente una multa y además pérdida de puntos. Multa Después, para mí es multa. ¿eh? Otra situación posible. ¿Y qué más? La de que eh, tal vez no sufran la reducción. Pero todos los títulos que ganaron desde el 2009 hasta el anterior año se han dado a los subcampeones de premio. ¿No por puedo ejemplo, creer. Manchester Temulinho, uh -huh. los Liverpool de Gerard. ¿entendés? Claro, serían todos los subcampeones que quedaron de la Premier League, automáticamente tendrían ese trofeo por jugadores que tal vez no deberían haber estado nunca en el club, ¿no? Por claro, el tema de dinero. Claro, claro, claro. La sanción más dura sería la propia expulsión de la Premier League. Mm. Es tremendo, ¿no? ¿eh? Es tremendo lo que nos estás contando. Eh, Guardiola ya amenazó con irse el Manchester City. Si esto se mantiene, sí, sí, sí. Ya, ya dijo que también se quiere ir. ¿Cómo? Un tema así, me voy. Claro, no, bueno. imagínate, imagínate. Eh, el entrenador, eh, bueno, ya dijo ¿no? que, que si esto eh, continúa, ya él se va a ir del club. Complica toda la situación. La, lo que acabaste de decir, dejarlo de la fuera de la liga, es, es como de, directamente decir, eh, olvídate del Manchester City, es bancarrota directamente es, el club Es una lástima, porque mm. venían de, o sea, vienen de tener un equipazo, o sea, sí. tiene a Halland, a Julián Álvarez, a De Bruyne, a Bernardo Silva, a Bündogan, y si te das cuenta, hay varios que ya se están queriendo ir. Sí, Empezó con bien. Cancelo, gundogan no quiere renovar, quiere irse libre a otro club, Bernardo Silva está en la misma situación. Mm. Qué tremendo. ¿eh? Bueno, acá estamos con eh, nuestro compañero eh, Juan Cruz Álvarez Tauro, que es nuestro compañero más joven de, la, de, de, de esta mañana que nos informa siempre de lo que pasa con el mundo deportivo, ya se incorporó la vez anterior, esta es su segunda salida, vamos a seguir con más salidas, Juan, eh, y vamos a, obviamente, a continuar con más información. Te agradecemos, como siempre, desde acá del B7. No, yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad y por siempre prestarme este espacio para poder hablar lo que me gusta. chao querido. disfrutan los fines de semana, cuídate. Eh. Ahora igualmente nos vemos. Disfrutar ahí está. Ahí el es joven, ¿viste? Lo puede disfrutar, querido. Ahí estaba nuestro compañero Juan Cruz Álvarez Tauro con toda la información. Mirá la hora que es, mirá la hora que es. Chilo del Manchester City? ¿Chao Manchester? Yo no puedo creer si, si eso, si se si aseguran ese tipo de sanción, bajarlo a de categoría, eh, pérdidas millonarias, el de ya se quiere ir también del equipo. Justo no habían comprado a, a Julián ahí. Está Julián Álvarez también, que es otro de los argentinos. Bueno, en fin, estas cosas que son las que suceden en el fútbol que te vas enterando.